Que, ¿en intento, intento, que no estaba de, intento, de, bicar, de, bicar, de bicar, Yo, un caso, un carro un caso. Un caso, un caso. Un caso, un caso. la La la casa casa, no, no, no. Todos, o era tu mamá, o era la mamá de uno de tus amigos sí, sí, sí. pero también está el límite, ¿sabes? de una cosa, sí mejor cuando quieras, aquí tus tocadas, si estás madre mm -hmm. otra cosa Sí mejor si quieres experimentar con cagarte fuera del baño ¡Derecha! Cagarte en toda la casa, ¿verdad? Hey. Bueno, bueno, bueno, nosotros ¿no? se le acabamos con una canadiense anarcojón Y yo todavía no dormirse en la cama de papá. Lo de cuatro meses sin tres mil pesos y apertura de crédito sin costo. Pídese de un nuevo número a 12 más. El proyecto de premios y condiciones de por cinco años y bien llega más lejos. Ven a Office Info y encuentra increíbles promociones. Obtén dos mil quinientos pesos de descuento en la compra de una computadora. producí sí, del de allá del, del hospital que bueno que sí eso lo en que tres gira a la derecha de chihuahua gira a la derecha de chihuahua sí como también se va a presentar nosotros el otro perito de, de la otra de la fiscalía se encendieron y Calva vio entrar al cuarto a su mamá y hermana mayor que nos traían los regalos y nos estaban acomodando para que los niños los descubrieran a la mañana siguiente. Calva intentó ver mejor lo que estaba pasando y al moverse por debajo del viejo y roído sillón, se enterró un resorte en la espalda. Su reacción es que su madre y hermana se percataran de la presencia. Elia. Hermana, si se a la casa, pero con que y se bien, Trae los el que trae los audífonos puestos. Tabaco fuerte, bebedor de mezcal sin gusano Adicto al café más por necesidad que por gusto Un caminante refugiado en la tierra de nadie Descubridor de mentiras Y testigo de nada Dedico estas palabras a la creación